Banana del siglo, Gorila del Año, ganador ah, sí, Gorila del Año. No, no, Felicitaciones no, por el ajuste, premio, gracias premio al Gorila del Año. Gracias por metar la ley. Gracias por meterme a ley. Gracias. Gobierno offshore Antiajuste, Gorila del Año. Ustedes están haciendo morir de hambre a nuestros hermanos. La Cambian la, las políticas, porque se están muriendo de hambre, por favor. No es justo, ¿eh? Llévense la maxi. Llévense la Muchas gracias. Gracias. Acá están los gorilitas. Represor, fascista, macartista. Libertad a los presos políticos. Y dejen de perseguir a la prensa. Como a los nazis les va a pasar A donde vayan los iremos a buscar Ole, ole, Olé, ole. Acá están las ratas que se escapan El señor Ey, vos no te escondas más atrás de las cortinitas te quedás muy escrachado. Sé más responsable porque para eso te pagan Legislá con altura, si tenés la capacidad A vos también, al país que le vaya bien Con Globito no se gobierna, se gobierna con políticas Aparte tienen cuenta en el exterior No podemos parar porque nuestras familias se están cagando de hambre literalmente, ¿entendés? ¿Y vos también vivís acá en Estados Unidos? Sí, por culpa de las políticas de estos tipos me tuve que caer para poder ayudar a mi familia que tiene hambre, hambre. No uh, comiendo galletitas, sino sé. hambre. ¿Y estás hace un tiempo acá. Sí, muchos años. Lo que aprenden acá muchos es bueno. parece que no es muy positivo, yo, ¿no? Yo me voy a presentar, yo soy Fernando Boris de Roy, yo soy el embajador eh, ¿Argent argentino, no, argentino en, en Estados Unidos. No, no el mucho embajador gusto. Argentino en mucho gusto. Sí, bueno, en Estados Unidos. Vivo mucho mucho gusto, estamos muy tristes la gente está sufriendo mucho, nosotros los que vivimos acá, todo el tiempo estamos tratando de mantener a mi familia no pueden pagar las tarifas miles de desempleados y otra vez Hoy en la Argentina. una vergüenza. Hoy la vergüenza ya pasamos por esta receta haciendo ¿Qué, ¿Qué ¿qué pan necesita? en la, la plaza de Mayo la gente haciendo cola no para ir a un recital de música para conseguir pan gratis es una vergüenza. No, una vergüenza verdad, ¿no? Y después dijeron que se iba a aparecer.